Estamos asistiendo a la sexta gran extinción de especies de la historia del mundo. La quinta es la de los dinosaurios. La nuestra, la sexta, lleva al mismo ritmo de extinción que la anterior. La característica especial del, del presente proceso de destrucción es que esta vez es culpa de una de las especies, la nuestra. Estas son palabras de Juan Carlos Atienza, director de, de, director de conservación de SEO BirdLife, cuando compareció ante la Comisión de Medio Ambiente de esta Cámara hace solo un mes. No aprendimos nada. Estamos asistiendo a la sexta gran extinción de especies de la historia del mundo y somos responsables de ella. Este es el panorama crítico extremadamente preocupante que nos mostraba y documentaba este experto en biodiversidad. Pues bien, el diagnóstico es compartido por la comunidad científica. El mundo está en un punto crítico. Nuestro brutal impacto sobre el entorno hace que desaparezcan especies cada día. Y, sin esa diversidad, se acaba la vida, pues somos ecodependientes, dependemos de la ecología, así que debemos cambiar y cuanto antes nuestra forma de estar en el mundo, nuestra forma de pisar en el mundo. Yo no sé si esta cámara es consciente de la gravedad de lo que aprobamos hoy. No sé si saben que hoy legislamos en contra de la biodiversidad, es decir, en contra de la vida, en contra de nuestro entorno, en contra de nosotras y de nosotros mismos. Empeoramos hoy el proceso de destrucción en lugar de actuar para frenarlo, que esa sería nuestra responsabilidad. La ley que hoy ustedes quieren aprobar es la modificación de la ley 42/2007, la ley que protege el patrimonio natural y de la biodiversidad. Un cambio legal que lo que hace es desproteger, desproteger lo que está protegido y esto es lamentable. Ustedes liberalizan hoy la suelta de especies invasoras, especies que están aniquilando nuestra biodiversidad autóctona, que están arrasando con la biodiversidad, con la diversidad de especies. Especies que lo que necesitarían es una gestión restrictiva y ustedes lo que pretenden es quitarles restricción. Miren, hasta el momento nosotras solo hemos oído argumentos inválidos para sostener este cambio legal. Por ejemplo, que, que hay que cambiar la ley porque no permite pescar esas especies. Eso es falso. Es exactamente lo contrario. Cuantas más invasoras se pesquen, mejor. Pues, eh, De hecho, lo que hay que hacer es parar ese proceso de invasión. Cuantas, cuantas más se pesquen de invasoras, mejor. Lo que no se puede hacer es, después de pescarlas, devolverlas al río. Lo que no se puede hacer es soltarlas sin ningún control. Pues Sacarlas del río es lo importante para que no eliminen el resto de las especies. También hay argumentos del tipo, mis votantes esto no lo entenderán. Se me dice que con lo que nos costó que la gente hiciera pesca sin muerte y ahora les vas a decir que hay algunas que son invasoras y esas sí que hay que matarlas, sí que hay que llevárselas. Pues miren, la gente no es imbécil, la gente puede entender eso perfectamente, eso y mucho más. Las invasoras no hay que devolverlas al río, efectivamente, y así entre todos y todas evitamos su descontrol. Miren El cambio legal que hoy se aprobará llega como proposición de ley del partido, del partido que echamos del Gobierno. Solo entendemos que se use esa fórmula, la de proposición de ley y no proyecto de ley, porque así evita someterse a los informes del Consejo Asesor de Medio Ambiente y del Consejo de Estado y evita la participación pública y la opinión de los científicos. Y entendemos que eso es así porque ustedes saben, como nosotras, que no habría quien con una mínima solvencia técnica quisiera avalar este despropósito. Un cambio legal que pretende burlar nada más y nada menos que una sentencia del Tribunal Supremo que dijo expresamente el Supremo que no se podía hacer lo que ustedes pretenden hacer, ningún respeto por la contundente sentencia que en su día hizo el Supremo. Y un cambio legal que lo que hace es ignorar los criterios científicos y técnicos. Se han movilizado en su contra, en contra de, esta, de este cambio legal, más de 600 científicos y científicas, 17 sociedades científicas y 100 organizaciones de conservación de la naturaleza. Su tajante oposición quizás debería ponerles en alerta, ¿no les parece? Y ya que estoy aquí, le pido al senador del PP que esta vez no apele a la mayoría silenciosa. Claro que hay más científicos que esos que se movilizan en contra de este texto, pero eso no habla en ningún caso de su opinión. La cosa es que este cambio legal quería servir, erróneamente, como ha explicado bien el senador Navarrete, para beneficiar a escasos sectores económicos. Pero es que para esos sectores habría una solución específica, concreta, perfectamente posible dentro de la ley actual, sin tener que proceder a un cambio legal que desprotege al conjunto de nuestro sistema ecológico. La actual ley ya ofrece flexibilidad suficiente, tanto para descatalogar una especie cuando se demuestra que no tiene un impacto grave para la biodiversidad, como para levantar prohibiciones genéricas cuando hay una estrategia de control y de gestión. Es perfectamente compatible, pues, con la ley vigente, eh, la conservación del medio ambiente en general, con los intereses sociales y económicos particulares que, por supuesto, debemos cuidar. A nuestro entender, lo que está aplicando aquí el PP es una mirada muy corta y muy irresponsable. Sus intentos para rebajar los niveles de protección a la biodiversidad y al patrimonio natural han sido repetidos y han sido recurrentes, así que no esperamos de ustedes ya nada en esta materia, pero sí del resto de la Cámara. Parece ser que esta iniciativa antiecológica tiene apoyos. A Ciudadanos, al PNV y al PDCAT, Miren, les pido que piensen bien ustedes lo que van a votar. Piensen bien ustedes si van a votar a favor de esto. De corazón se lo digo, que se lo piensen. Pues su voto aquí hoy es cierto que es irrelevante, pero luego esta ley va al Congreso y ahí su posición es decisiva. ¿Van a ser ustedes corresponsables o no de este retroceso? Y una abstención ahí, y se lo digo al PSOE para cuando el texto vuelva al Congreso, una abstención ahí es insuficiente también. Está, está eh, precioso el Ministerio de Transición Ecológica, pero no hay transición a ninguna, parte, a ninguna parte si no hay biodiversidad. Así que les pido, señorías del PSOE, su voto negativo aquí y en el Congreso. Les pido, señorías del PSOE, que batallen por la vida en esta cuestión. Este cambio legal es pan para hoy y hambre para mañana, en el mejor de los casos. De hecho, más bien es solo hambre, hambre a secas, es río sin peces, nada más. Señorías, es un terrible error liberalizar liberalizar la gestión de las especies exóticas invasoras catalogadas. Es un terrible error favorecer la suelta de esas especies en los ríos. Es un terrible error promover la descatalogación de una especie bajo criterios políticos. La lucha contra la expansión de las especies invasoras debe darse principalmente atendiendo a criterios científicos y técnicos. Las 21 enmiendas que ha presentado mi grupo parlamentario tratan de salvar esta situación. Las expliqué de forma concreta en comisión. El sentido de nuestras enmiendas es aprovechar que se ha abierto la cuestión de esta ley para mejorarla, no para empeorarla, sino para mejorarla, para mejorar el régimen de protección de la naturaleza frente a la brutal amenaza que suponen las especies exóticas invasoras. Somos perfectamente conscientes que no ese es el objetivo por parte de quien propone este cambio legal, pero proponemos nuestras enmiendas ahí para abrir opción a un cambio de rumbo. Las enmiendas van dirigidas, primero, a mejorar la pésima calidad técnica de la proposición de ley que se nos presenta y, segundo, a establecer un sólido régimen de protección de la biodiversidad frente a las especies invasoras, siempre atendiendo las consecuencias sociales que ello pueda tener. Nuestras enmiendas incluyen, entre otras cuestiones, la definición de especie alóctona, a la que la proposición de ley se refiere, pero sin haber de definido bien el concepto. La rectificación de la propuesta que permite a la Comisión Estatal para el Patrimonio Natural y, de la, bi y la Biodiversidad, que le permite a esta Comisión tomar de unas decisiones para las que no tiene competencias. Nuestras enmiendas incluyen también la, solu la solución a algunos eh, absurdos jurídicos que se dan, como utilizar esta ley como recordatorio de un reglamento comunitario que ya es eh, de por sí eh, de aplicación directa. Entonces, eh, también lo que hacemos es eh, mejorar la redacción de los preceptos sancionadores, eso es importante, mejorar la redacción de los preceptos sancionadores para así ganar en seguridad jurídica. También el rechazo al criterio temporal. Ese es un punto clave, el rechazo al criterio temporal. El Tribunal Supremo dejó perfectamente claro en 2016 que el hecho de que una especie esté introducida, introducida en el medio antes de la entrada en vigor de la Ley de Patrimonio Natural y Biodiversidad, ese no es motivo para excluirla del catálogo de especies exóticas invasoras. E igualmente, enmendamos para eliminar la artimaña que utilizan ustedes para hacer pasar especies exóticas invasoras por recursos zoogenéticos, algo que el Supremo también rechazó. Y voy a un elemento capital. Esta proposición de ley lo que hace es admitir que pueden existir especies naturalizadas. Especies naturalizadas es un concepto que es absolutamente ajeno a las ciencias biológicas y de conservación. Este texto se inventa se inventa que naturalizadas son las especies que llevan más tiempo asentadas en nuestros ecosistemas, cuando ese asentamiento lo que está demostrando es precisamente que han colonizado con éxito, es decir, que son una amenaza real y no solo potencial para nuestra biodiversidad. A estas Justamente a estas las premian ustedes con la posibilidad de descatalogarlas como exóticas invasoras. A estas, a las que colonizan con más éxito, las eximen de las prohibiciones generales. Pues bien, también rectificamos eso. Son ustedes un peligro para el medio ambiente, señorías. Quiero que tengan claro que aprobar esta ley hoy significa retroceder en protección del medio natural. No avanzar como es nuestra obligación, sino retroceder. Resumiendo, esta proposición de ley abre la puerta a una de las mayores amenazas para la vida. La solución no pasa por cambiar la ley, sino por mantenerla y desarrollar las correspondientes estrategias de control de las distintas especies exóticas invasoras. Pido a esta Cámara que apoye hoy nuestras enmiendas para mejorar la protección de la naturaleza. Por un lado al PSOE y por otro lado a Ciudadanos, a PNV y a PDCAT les pido que no hagan seguidismo a las políticas ciegas del PP en materia ecológica. Les pido que apoyen nuestras enmiendas y que mantengan una posición de responsabilidad hacia el mundo aquí y después también en el Congreso. Que hagan valer su fuerza parlamentaria para mostrar que hay un cambio de rumbo, que se, que se está abriendo un nuevo tiempo y que ese tiempo tiene un pozo ético y de respeto por la vida. En nombre de mi grupo, Unidos Podemos en Común Podemos, en Marea, les pido que sean valientes para revisar los propios lugares, para cambiar de opinión, para autocorregirse cuando es necesario, cuando es conveniente y cuando vale la pena. Y hoy vale la pena, señorías, hoy vale la pena.